Tema democracia y derechos humanos. Les reiteramos eh, una cordial bienvenida a, a todos ustedes en este quinto seminario. Para iniciar la presente mesa, le cedemos en primer lugar el uso la palabra al doctor Víctor Alejandro Volverás hasta por 20 minutos, para disertar sobre temas de derechos humanos y democracia. Que lo Muchas gracias. Antes de iniciar, bueno, primero quiero pedir disculpas disculpa, no creen que soy así informal, pero no encontré mi corbata, entonces llegué eh, así. Bueno, te este, quiero agradecer obviamente a los organizadores, principalmente al doctor Raúl Montoya, que además eh, tener una gran amistad con él es un enorme respeto por su calidad como juzgador y como académico. Y bueno, que, haya, que sea de los motores que están impulsando este proyecto, pues siempre... Es un trabajo extra y creo que lo está ayudando a buen fin. Obviamente agradecer a las dos personas que me acompañan en el presidio, al licenciado Enrique Díaz, como anfitrión por parte del Congreso del Estado, y a mi buen amigo también, el doctor Ramón Gil, que también le debo una gran admiración y respeto académico y profesional. Bueno, cuando se me invitó a esta mesa y aquí a la Sociedad de Durango, algunos sabrán, tengo unas gran relación y, y, y grandes vínculos con, con esta ciudad, con los estados, con esta universidad, y por tal motivo no podía negar y, y estar aquí platicando con ustedes en temas este, que a todos nos interesan y a todos debemos de analizar. Eh, para empezar, quiero tomar un pasaje, un pasaje de la historia muy importante en la cual se, se puede ver cómo se dan las decisiones democráticas, en el, cuando en su momento en la Antigua Grecia eh, había Arístides, Arístides que el propio Heredoto y Platón lo consideraban como un hombre de Estado ¿sí? que de los, gran, de los grandes personajes de la historia griega, en su momento los, los griegos tomaban a la polis como lo más importante y decían, ellos decían que, que la polis tenía que ser como los campos de trigo Ninguna espiga podía crecer más que otra porque ponía en riesgo la propia, las propias polis. Y a este sujeto, a esta gran persona pues se, le, se le postula para aplicarle los ostracismo. los ostracismo era expulsar a un ciudadano griego de la polis y era uno de los mayores castigos que podía sufrir. El gran estratega héroe de, de, de las guerras públicas. Entonces cuando... Cuando están en la votación Aristides ve a una persona que, que está votando en contra de él para que sea expulsado y Aristides le pregunta que si con, que conoce a la persona por la que está votando. ¿El otro sujeto no lo reconoció y digo no? O sea, pero, pero, pero, pero le dice Aristides, oye, ¿qué te ha hecho mal para que estés votando por él para que lo para que expulsen de la policía Y le contesta el sujeto, es más, ni siquiera lo conozco. Pero como todo el mundo dice que el gran Aristides es ese es una gran persona y que es el gran héroe, pues esto ya me tiene cansado y por tal motivo voy a votar en contra de él para que sea expulsado. ¿A qué me refiero con esto? Que existen decisiones democráticas que pueden ser perjudiciales. No siempre la democracia puede estar correcta. Y eso lo entendieron los griegos desde inicios. Por, por eso cuando el propio Aristóteles hace una diferenciación entre lo que es politella y lo que es democracia, y dice, existen democracias buenas y democracias malas. De la democracia buena, la que se somete a la ley. Las democracias malas son las que están por encima de la ley. Y eso es un punto donde coincide también con Platón. Cuando ustedes analizan a Platón y en, la forma, en las distintas formas de gobierno, viene algo muy interesante, escrito hace más de 2300 años. Platón, Dice, todas las formas van de una manera decadente, de la mejor, que es la aristocracia, a, a la última, que es la, la, la tiranía. Dice, cuando se degenera la oligarquía, se establecen las democracias. Sí. Pero dice algo muy importante aquí Platón, cuando no resultan las democracias, no tienen éxito las democracias, se instalan las tiranías. O sea, las democracias es que fracasan es el caldo de cultivo para establecer tiranías. Y es precisamente en, en, en su libro La, la República, cuando, cuando habla sobre el mito del hombre de la caverna, en la cual, como ustedes saben, en ese mito del hombre de la caverna, es, hay una serie de, de personas atadas en una caverna, donde la única luz no es que tienen es, es el fuego. ¿Sí? Y eso provoca sombras, y ellos no se, piensan que esas sombras son, son, este, son, son monstruos, pero no se atreven a salir de la, de la, de la cueva, de la caverna, porque la luz natural les daña los ojos. Entonces, hasta que un día uno de ellos se libera y sale y se da cuenta que siempre han estado viendo en el error. Cuando regresa y le dice que eh, todo lo, a lo que le tememos nosotros es, es, es, es, son nuestras propias sombras, estamos en la ignorancia los otros no le creen, lo agarran y lo matan. Y lo que precisamente aquí Platón estaba reflejando, o estaba diciendo, es el proceso de Sócrates. Sócrates que era el gran, el gran filósofo de la antigüedad, que le traía la luz y estaba revelando la ignorancia en la que estaban los, los, los atenienses, pues no le creyeron y bajo un procedimiento democrático o tribunales democráticos, Sócrates fue condenado a muerte. Entonces precisamente esto, los, los, los antiguos se percataron de esto. ¿Sí? Por eso el propio Aristóteles dice, el exceso de democracia también es tiranía. O lo que ya hay un filósofo mucho más reciente, Norberto Bobbio, te va a plantear, hay que proteger a la democracia hasta la propia democracia. ¿Sí? Entonces, viendo bajo esto, y lo, lo, lo he comentado en algunos otros foros. ¿En qué situación estamos? Hoy en México, México, siglo XXI. Bueno, pues que hoy, en, a nivel mundial, tenemos los grandes retos. Primero, la desigualdad económica. Eh, el último informe de Oxfam dice que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza mundial. Frente a otro 99%. El eh, Condeval, en México te dice que el 1% de la población en México tiene la tercera parte de la riqueza. Otro 10% tiene otra tercera parte de la riqueza y el resto tenemos, y yo lo incluyo entre esos, otra tercera parte de la riqueza. Sí, sí. Otra situación, y yo creo que aquí es una situación mucho más alarmante, el latinobarómetro, que es el que mide la percepción del ciudadano o de los ciudadanos de la democracia, donde en América Latina el 50% de la población prefiere gobiernos autoritarios más que gobiernos electos democráticamente. Sí. En México el 60% de la población prefiere gobiernos autoritarios que gobiernos electos democráticamente. Eso es lo que estamos hoy en día y precisamente lo que ahorita comentaba yo de Platón que ojo, si fracasan las democracias se pueden instalar las pirámides. sí no sé si con cierta la o no, no soy yo sí. nadie para juzgar pero entre un tronco y un águila hay muchas diferencias Reciento, recientemente sobre tweets lanzados desde, desde sí. México es, es, hay que tener esta situación y cuál es la situación empezamos pues a ver que si los derechos humanos están sujetos a decisiones democráticas. Y aquí viene uno de los problemas principales en la cual vamos a ver la democracia participativa. ¿Sí? Hoy en día se está cerrando muchas esperanzas sobre la democracia participativa. Hay que ver cómo ha ido evolucionando la democracia desde los inicios griegos, ¿sí? o incluso se dice que en la misma isla de Creta más bien, o con los propios eh, este, espartanos son, es donde inicia la democracia a irnos con los con nórdicos los o, o los cuaqueros, pero a una democracia ¿qué podemos decir? A, a inicios del siglo XVI, XVII una democracia representativa ¿sí? donde se delega y donde van a saber hacer una diferencia entre gobernantes y gobernados, principalmente sobre los planteamientos de Montesquieu y de Sillés. ¿Sí? Y donde tenemos una, una democracia de ideología, nos hemos, nos, la democracia se fue transformando hoy en día a una democracia luego de masas. ¿Sí? Ya no, ya no eran, ya eran los partidos con ideología, sino una, unos partidos de masas a lo que vamos teniendo a partidos de marketing político o partidos electoreros. ¿Qué significa esto? Que hoy en día no es un fenómeno nacional, no es un fenómeno internacional, en la cual ya no importa tu ideología, lo que importa a los partidos políticos es cómo vamos a ganar las elecciones. Y las elecciones tienen que ganar a qué? Hoy en día lo vemos a través de las redes sociales, a través del marketing político, Hoy en día se puede crear a un candidato en seis meses o destruirse en seis meses. ¿Sí? Ya no hay esos grandes debates ideológicos. ¿Por qué? Porque ya ahora lo que buscamos es que el, el, el candidato hable lo menos posible y luzca lo más posible. Hay que tenerlo su imagen con frases cortas, pegadoras o alguna cancioncita. Entonces eso también ha creado que se ve que se esté perdiendo esa ideología de los partidos políticos y que se empiecen a hacer coaliciones. ¿Para qué? Para ganar procesos electorales. Y eso poco a poco a la postre ha creado una desconfianza entre los ciudadanos. Entonces, ¿Por qué voy a votar por este partido si yo si su ideología es completamente contraria a la de otro partido? Yo lo vemos en una coalición. Entonces, ¿qué es lo que ha estado surgiendo como alternativa? Pues vamos a consultarle. ¿a quién? al pueblo ¿y cuál es uno de los problemas del pueblo? y aquí precisamente eh, traigo un teórico importante que no ha sido criticado mucho pero los que no han leído su obra se les critica a Carl Schmitt Carl Schmitt que fue un gran constitucionalista del siglo XX incluso me atrevo a afirmar que más importante como constitucionalista que el propio Keynes Dice, el problema del pueblo, que donde tiene su fortaleza, tiene su debilidad. ¿Sí? Porque el pueblo sin barreras, sin límites, es, es el pueblo es omnipotente. Pero en el momento, es, es, es, es, es cuando acude como soberano, pero en el momento en que al pueblo se le pone a se le puede decidir sobre un sí y un no, pierde su calidad de soberano o de constituyente y se vuelve constituido y se vuelve limitado. Ya no acude como pueblo omnipotente, sino acude, acude solamente como una, un proceso de una decisión democrática para decir sobre un sí o un no. El problema es que algunos quieren embaucar y decir que el pueblo acude como, como órgano, como poder soberano. Sí. Y ese es el problema de la democracia participativa. Y hoy en día, en América Latina, es lo que se dio esta ola de la nueva, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, empezando con las constituciones de Argentina, de Brasil, pero podemos encontrar unas constituciones como la de Venezuela, ¿sí? la, la constitución de Bolivia, la de Ecuador, donde son altamente... Utilizado los mecanismos de democracia participativa. ¿Y qué es esta situación? Que dice que cuando está acudiendo el pueblo, acude como soberano. Y aquí voy a retomar las palabras de otro gran autor, que es Giovanni Sartori, con el, precisamente con el Homo Obviamente, a Sartori no le tocó vivir esta, esta dinámica de, de, de las redes sociales, pero el Homo dice: somos una sociedad teledirigida. Sí. Lo que vemos en la tele es lo que existe. Hoy podemos decir, lo que se ve en las redes sociales es lo que existe. Fuera de las redes sociales no existimos. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la democracia participativa? Que históricamente ha servido para legitimar arbitrariedades. Y lo podemos ver con Napoleón I, con. Napoleón III, estamos hablando del siglo XIX. Lo vemos, lo vimos con Hitler en Alemania, con Franco en, Italia, perdón, en España y con Mussolini en Italia. Y podemos decir: bueno, tenemos sociedades con pues bajo nivel educativo, que ese es otro de los problemas o datos importantes. Hoy en día, en el, según el último estudio eh, que se hizo sobre la calidad educativa, la educación básica, que es la, la más importante para, para una república porque es donde forma ciudadanos, en, en México solamente estamos por encima de Haití en la región. Ese es el nivel educativo que tenemos. Es la, la educación básica que es donde se forma al ciudadano. Bueno, Podemos decir. Este, Alemania era un pueblo ignorante, obviamente que no, pero en el contexto que se encontraba entre en el periodo entre guerras, ocasionó que Hitler llegara con el voto democrático y los cuatro referéndums a los que solicitó que solicitó Hitler tuvo una, un nivel de participación de más del 90% del padrón electoral con una aprobación los cuatro por arriba del 95%, ¿sí? aceptando lo que ya les estaba pidiendo Hitler. En un, en un contexto, en una, una ubicación temporal más cercana, pues hemos visto que lo, lo ha utilizado, obviamente Castro en Cuba, ¿sí? Chávez lo utilizó en Venezuela, este, en Ecuador. En Bolivia, Evo, Evo Morales, Ortega en Ecuador. Usted dirá: Bueno, es que son de estos gobiernos populistas. Pues también lo utilizó Uribe en, en Colombia y pretendió hacerlo este, Manuel Zelaya en, en Honduras. O sea, esto no tiene ideologías. Y usted dirá: Bueno, todos los que somos defensores de los derechos humanos y la progresividad, que. O sea, nos va a consultar al pueblo para ampliar derechos y todo esto. El principal tema que se somete a una decisión al pueblo en este, en este, bajo este re, mecanismo de referéndum ¿sí? es la, el, la ampliación del periodo presidencial. No es que si estás de acuerdo o no del matrimonio entre de personas del mismo sexo, que si estás de acuerdo o no sobre la eutanasia, ah, sobre esto. Estás de, es, estarían de acuerdo que se pudiera reelegir y si ya está la reelección permitirle una segunda reelección y si ya está permitida una segunda reelección permitirles una reelección indefinida esa es la realidad entonces lo insisto lamentablemente en el contexto en el que vivimos y eso es importante ver en el contexto en el que se desarrollan las instituciones precisamente eso era lo que hacía referencia el profesor Peter Nollet cuando te dice, el contexto marca la diferencia. O sea, no todos pensemos que somos Suiza. En Suiza la preocupación es de que todos los días pase la recolecta de basura. Esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos suizos. Aquí, pues también es una preocupación que pasa no de la basura, pero tenemos yo creo, que otras preocupaciones más importantes y vemos estos temas. Entonces, cuando empiezas a ver esta situación de inseguridad, pues qué es lo que ha pasado, que la ciudadanía vote por gobiernos más autoritarios, si no ustedes vean, y lo que ahorita yo decía a través de Sartori, y que ahora lo, este, lo refiere el propio Habermas, ustedes vean lo que es Cambridge Analytics, que hoy ahorita todos los que están en sus redes sociales, cómo nos empiezan a bombardear y para saber qué tipo de ciudadanos soy y sobre qué es, sobre qué punto me inclinaría yo a votar. Y poco a poco nos están orillando a tomar estas decisiones. Y decimos, no, ya no le creemos a los que salen en la televisión. Ahora, nada más las redes sociales. Y, por ejemplo, aquí tengo a dos personas con un a alto nivel intelectual y de autoridad moral, y si no son influencers, pues seguramente no ustedes no lo van a tomar en cuenta, pero si viene, ¿cómo se llama?, una, hasta Yuya, dice algo, dice ¿eh? si no, si el grupo Yuya es lo correcto, o Luisito informa, eh, eso es lo correcto. O sea, no, estos ni saben, no han salido de su oficina, han estado cerrados ahí, no conocen lo que queremos los jóvenes. ¿Sí? Pero, y bueno, hay profesores muy, muy destacados en las redes sociales yo eh, afirmo que yo no soy uno de ellos pero esa es la realidad, ustedes le van a hacer más caso a alguien que sea un influencer y que ahora en las redes sociales pues, todos vamos a estar este eh, discutiendo ¿Sí? pero no sabemos con quién está del otro lado del monitor o del teléfono ¿Con quién estoy discutiendo? Pensaría que yo estoy discutiendo con un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Coruña y cuando en realidad estoy con un, un joven de, de, que no, es, no estudió ni siquiera Derecho entonces, y tal vez tengo mayor impacto que lo que yo estoy diciendo. Esa es la realidad. Entonces, bajo esta tesitura, ¿qué es lo que puede, lo que puede ser alarmante? No pues precisamente los derechos humanos. Yo soy de los que hago un planteamiento que los derechos humanos y los derechos fundamentales son un límite. ¿A qué? Pues precisamente a la reforma constitucional. Yo soy de los que defienden que la reforma constitucional es el primer mecanismo y el más importante en defensa de la propia constitución. Que la reforma constitucional se tiene que dar cuando, cuando sea políticamente necesaria y jurídicamente posible. Cuando reúne esos dos elementos, se tiene que dar la reforma constitucional. Pero yo no entiendo a la reforma constitucional como un poder constituyente que sea referente, sino un poder constituido que tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues precisamente lo que le da la calidad de constitución que está plasmado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Toda sociedad que no se consagre derechos fundamentales y división de poderes carece de constitución. Entonces, los derechos fundamentales son un límite a qué? A la reforma constitucional, al referéndum constitucional. ¿sí? En el sentido que los derechos no se pueden restringir, pero obviamente sí se pueden ampliar. Y cuando hablo de la división de poderes, en realidad no, re, no me refiero a una división tajante, ¿sí? sino que hoy debemos entender de esta división de poderes más bien como un equilibrio en la cual el Estado, esto es cuando yo explico este, la división de poderes, digo, el Estado está cimentado sobre una mesa de tres patas, en la cual, esta mesa de tres patas, si se distribuye correctamente el poder, puede soportar cualquier peso, pero en el momento en que se cargue más peso a una de las patas, esa estructura, o ese edificio va a caer como un edificio de naipas. Por eso se busca el equilibrio de poder. Por tal motivo, lo que la reforma constitucional no puede hacer es destruir el equilibrio de poder. Y lo que tampoco es ir en contra de los principios políticos, porque esa es la diferencia entre una constitución y otra. ¿sí? Todas las constituciones tienen que tener ese mínimo derechos fundamentales y división de poder, poderes. Pero también tenemos que entender que las constituciones, no nada más es un texto jurídico, es un código político. ¿sí? Y ahí se van a albergar los principios políticos, que en México es una república representativa, democrática, federal, y lo último que se le agregó en el 2012, laica. ¿sí? Cuando hoy en día vemos ataques a, Al a Estado laico. Entonces, frente a esto, no, no proceden las decisiones democráticas. ¿sí? No lo puedes hacer a través de la reforma constitucional o a través de un referéndum. Porque hacerlo así más bien es destruir la propia constitución. ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. La reforma constitucional no puede ser un instrumento para la destrucción de la propia constitución. El referéndum no puede ser una destrucción de la propia uh, constitución. ¿Y cuáles son las situaciones? Hoy en día, que pensamos? Y aquí es donde creo que tenemos que estar alertas todos los que nos dedicamos al derecho constitucional, cuando empezamos a cuestionar nuestro propio objeto de estudio, que es la Constitución. Y que empezamos a decir, es que la Constitución ya no sirve, la Constitución mexicana ya tiene más de 100 años, tiene más de 800 reformas, hay que hacer una nueva, una nueva Constitución. Y es que abrir un proceso constituyente, es abrir la caja de Pandora, no sabemos lo que va a salir de ahí. Y tal vez algunas conquistas que tenemos, ¿sí? en cuestión de derechos, en un texto constitucional, ¿sí? no se acaten. Hoy en día, por ejemplo, nosotros ahí en el tribunal electoral, este es, lo, lo, se manifiesta constantemente la cuestión de paridad, o, por ejemplo, la incapacidad por maternidad. Oye, pues si ahora principalmente el trabajo se hace desde la computadora y esos es trabajos de estar levantando. Pues en realidad, los 15 días después de dar a luz pueden estar, pueden estar trabajando desde la computadora. Ese es el riesgo de pensar que abriendo un nuevo proceso constituyente, creando una nueva constitución, se van a resolver. Y los que trabajaban mejor, lamentablemente, los que han entendido esto, es precisamente los venezolanos hoy en día en este contexto. Lo que en su momento impulsaban una nueva constitución, cuando Maduro les dijo: que okay, Vamos a hacer una nueva constitución, pero bajo un proceso constituyente controlado por él. Entonces hoy saben que la constitución, que en su momento, tuvieron del 99, que ellos tantos criticaron y se sabe que mejor nos quedamos con la construcción de 99 porque vamos a estar menos mal con lo que va a salir. Ese es el riesgo, precisamente. Y para hacer, para, hacer, para finalizar, este, voy a tomar las palabras en su momento del de, de profesor, unas palabras que hicieron referencia al profesor Cartizo, para mí es un gran demó, demócrata y republicano, y es que, el. Perdón, antes de eso, entender la república, dice el propio Montesquieu, dice: la única forma en que puede existir una república es con la virtud, con la virtud ciudadana. Si no hay virtud ciudadana, las repúblicas o sea, se van a caer. La única forma de tener virtud ciudadana es con la educación. Y es por eso tan importante este tipo de foros que tenemos con ustedes, con los estudiantes, para que vean lo que está en riesgo. Está en riesgo toda una vida democrática. No estoy diciendo ahorita sobre este nuevo gobierno si, y, o con lo, lo que estamos viendo. La democracia siempre está en riesgo. Por eso siempre tenemos que estar defendiéndola. Pero una democracia controlada, no que vulneren los derechos los fundamentales y derechos humanos. ¿sí? Porque si no hay virtud, Fracasan las repúblicas y se instauran las tiranías también de el por donde Y en relación a lo que le decía decir al del profesor Cartizo, una vez se dijo: los derechos humanos se cimientan sobre las espaldas de gigantes, haciendo referencia al propio profesor Cartizo. Eso me puso a reflexionar. Dije: la vulneración, el desconocimiento y la violación de los derechos fundamentales y de derechos humanos se da por enanos a pasos agigantados, mientras que la defensa y, y protección de, de los mismos de los derechos fundamentales se da por gigantes a pasos cortos. Entonces, lamentablemente, en lo, cuando se da por enanos a pasos agigantados, nos damos cuenta demasiado tarde. Muchas gracias. intervención de parte del doctor Víctor para continuar con esta mesa les damos el uso de la palabra al maestro David Adelante, maestro. Gracias. Gracias. Bienvenidos eh, al Congreso del Estado. Bienvenido al doctor Ramón Gil, al maestro Adelante Gómez, bon, al doctor Ryan Arroyo. Gracias por la invitación a participar en este seminario. Eh, me da mucho gusto... Ver jóvenes que se interesan En eh, prepararse En conocer el estado actual de las cosas eh, Me da gusto que estén aquí En el Congreso, en el Congreso del Estado Vamos a hablar de un de agosto, que En algún tiempo Trabajamos aquí juntos En el, en el Congreso del Estado Al señor de, de, la, de la barra de abogados eh, Bienvenidos sean todos ustedes eh, ¿De qué va a hablar su servidor? Su servidor va a hablar del, proceso, del papel que juegan las legislaturas de las entidades federativas en el proceso de reforma constitucional. Y ya adelantó un poquito cuáles son las consecuencias de una, de una reforma constitucional, lo que implica muchas veces una reforma, una reforma constitucional. Igual retomando las palabras de, de Montesquieu en su célebre obra El Espíritu de las Leyes donde dice que de los legisladores depende la duración y la prosperidad de la democracia. Ese es el tamaño del compromiso que tiene una legislatura en la construcción de una, de una nación. Para nadie es desconocido que una constitución, como toda norma, debe renovarse, debe estar siempre sujeta a revisión, ya a la renovación desde el propio la declaración de los derechos humanos de, de los derechos humanos etcétera, se señaló que eh, no podía sujetarse a una generación a las reglas, a las reglas que se establecieron en otra, en otra generación, por lo que la constitución como código político como norma fundamental, como norma de norma siempre debe estar sujeta o siempre está suje, sujeta a la, a la, a la renovación Bien, cuando se discutía la constitución de 1857, se llegó al artículo de cómo se iba a reformar la constitución. Y Francisco Sarco decía que había que consultársele a los, a los electores, a la sociedad en de general, decía, vamos a consultarle a todos. Y ahí surgieron los demás diputados, Marta, Guillermo Prieto, el propio Nigro Marti, y decían, no, espérate, no tenemos una, desafortunadamente no hay un nivel educativo alto en el pueblo como para poder someterle a, a su consideración las reformas a la, a la Constitución. Y decían, bueno, que una, eh, una minoría de dos terceras partes sea la única que pueda iniciar una reforma constitucional. Y se dijo, no, no puede hacer eso, es como sujetar a una, a una tiranía minoritaria quien puede iniciar o no una reforma, una reforma constitucional. Sale eh, el genio de, de Guillermo Prieto, que aparte de excelente escritor, un excelente político, dijo, bueno, que sean las legislaturas de las entidades federativas por ser ellas el verdadero espíritu del federalismo que estamos construyendo en esta Constitución, quienes nos den el visto bueno, que nos digan sí o no eh, a una reforma a la Constitución federal. Así pasó el artículo, quedando, quedando que se discutía en, cámara, en las cámaras federales, por pues las dos terceras partes se aprobaba y se enviaba a las legislaturas de las entidades federativas para que por el voto mayoritario de ellas se aprobara esa reforma constitucional. El constituyente de 1857 aprobó esa reforma, llegó la constitución de 1917, en 1917 ese artículo tal cual pasó hasta convertirse en el artículo 135 constitucional. ¿Pero qué dice el artículo 135 constitucional? Doy lectura textual. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Seguramente ustedes pudieron detectar que la, que la Constitución Federal deja en total libertad a las legislaturas de los Estados para que sean ellas bajo sus criterios quienes aprueben o como aprueben las reformas a la Constitución Federal. Quisiera plantear un, un escenario más promisorio de cómo se relo... más positivo de cómo se realizan las reformas a la Constitución Federal. Pero lo pongo claro, es un desorden constitucional cómo se aprueban las reformas en las entidades federativas. Hay entidades federativas que apenas está siendo votada en la Cámara, en alguna Cámara Federal y textual, ¿eh? apenas está siendo votada, apenas está por dar la votación en una, en una Cámara Federal, cuando una legislatura ya está aprobando esa reforma. Y se pone uno en la práctica y dice, mira, pues ni siquiera dan el, el, el resultado de la votación cuando ya la legislatura de, la, de tal entidad, perdón, entidad federativa está, está votando esa, esa esa reforma es un desorden, el tema de cómo se votan las reformas eh, constitucionales en cada legislatura. Cada legislatura establece sus propias formas de votación. ¿Cómo le hacemos aquí en el Congreso del Estado Urano? Cuando nos llega una reforma a la Constitución Federal, son tres sesiones las que requerimos. ¿sí? Una sesión para darla a conocer a la legislatura al, al Pleno, la sesión de comisión, una sesión de lectura Otra sesión de lectura y una, y una tercera sesión Donde se apruebe ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo lo entendió Guillermo Prieto Que nos mandaran a las legislaturas de, de los estados Las reformas a la constitución ¿Cómo se construye un país federal? Que se digna de ser federalista Con la opinión de todos Con la opinión de, la, de las entidades federativas Y el propio Guillermo Prieto cuando se discutía esa, esa reforma decía que las legislaturas de los estados no deberían de ser máquinas de sí o no que deberían de ser verdaderas legislaturas donde se discutiera donde se parlamentara una reforma a la constitución ¿en qué nos terminamos convirtiendo muchas veces? en máquinas de decir sí o no a una reforma constitucional sin tener opinión y si lo vieron, seguramente lo detectaron, las legislaturas de los estados no podemos sugerir reformas o modificaciones a lo que nos mandan del Congreso, del Congreso de la Unión. En una ocasión, cuando se reformó el artículo 4 de la Constitución Federal en materia de los derechos de la niñez, hubo una eh, mala redacción por parte de la, la Constitución las cámaras federales, y un congreso de una entidad federativa se comunicó de manera respetuosa con la Cámara de Senadores y le dijo, oye, aquí hay un error, queda ambiguo el tema de los derechos de la niñez. Y textual le contestaron un funcionario del Senado de la República. Usted limítese a decirme sí o no. O sea, ni siquiera a poder proponer alguna, alguna eh, adición o, o reforma. Ha sido tan desordenado el tema de las reformas, el proceso de reforma constitucional, que cuando se reformó el artículo 3 para establecer el carácter socialista de la educación, el 26 de septiembre de 1934, el CEN del entonces Partido Nacional Revolucionario fue quien inició esta reforma fue quien presentó esta iniciativa de reforma constitucional. La iniciativa del CEP del PNR la hizo, tu, la hizo suya la totalidad del entonces bloque, bloque revolucionario y pasó a las cámaras, se discutió, etc. Y el, el entonces Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario de aquí de Durango mandó una comunicación al, al Congreso de la Unión solicitando que se tomara en cuenta y si es posible como voto la opinión del, del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario de aquí de Durango para incluir la educación socialista eh, en México ¿Cuáles son los tiempos que nos piden para desabar una reforma constitucional? No me dejarán de mis compañeros y, y ojalá estén de acuerdo los jóvenes si para expedir una ley se necesita tiempo, estudio, para expedir una reforma constitucional, para modificar la constitución, hay que, no solamente el tiempo, hay que madurarla. Esa reforma constitucional tiene que ser algo maduro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tal como bien lo refería el, el tocó, es el código político que nos dice, No podemos estar legislando, opinando, modificando la constitución. ...en tiempos presurosos. Para incluir la educación socialista en México... ...se presentó el 26 de septiembre de 1934... ...y el 13 de diciembre ya estaba publicada... ...en el Diario Oficial de la Federación de esa reforma. La Reforma Bancaria de 1982... Digo, no, no, no, no, ...no la recuerdas, estamos más, un poquito más... más viejos. ...la Reforma Bancaria de 1982... Se presentó el 21 de septiembre de 1982 y el 17 de noviembre de 1982, ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que queda en duda todavía de carácter si expropiado o nacionalizaba la, la, banca, la banca en México. La reforma del artículo 130 de la, de la Constitución, para otorgarle la personalidad jurídica a las iglesias, el 12 de diciembre de 1991, que inclusive se se tomó que por qué 12 de diciembre eh, una reforma en materia para otorgarle personalidad jurídica a las iglesias y el 22 de enero de 1992 ya estaba publicada en el diario oficial de la federación un caso extremo la reforma energética la reforma energética nos llevó a los congresos de los estados un 13 de diciembre de 2013, 2014, 2013 me parece, y el 17 de diciembre ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. En cinco días modificamos la constitución en el tema de reforma energética que hoy es tan, tan, tan discutido. En la reforma educativa reciente, igual, máximo 10 días pasaron cuando reformamos todo el proceso todo el proceso de todo el proceso educativo. ¿Cuánto tiempo tienen las legislaturas para deshogar las minutas? Insisto, es tan desordenado el tema y se deja tan a libertad de las legislaturas de las entidades federativas que en un solo día, en un solo día, se pueden hacer, una legislatura puede, puede aprobar. Y nos comentaba un funcionario Federal en alguna ocasión eh, no, es que se supone que, que ustedes la legislatura de los estados ya le están dando seguimiento a, a, las, a, a las reformas es como si a un abogado de y yo le dijera oiga, usted ya tiene conocimiento ya más o menos ya sabe cómo está el, el asunto no, la legislatura de los estados deben, deben tomar su papel de eso de legislaturas donde se disputa donde se hable, donde se expongan los pros y los contras, donde se madure una reforma una reforma eh, constitucional ¿cómo le hacen en otros países eh, de carácter de carácter eh, federal? inclusive ha habido diferencias cuando se trata inclusive de reformas le decimos así en el tema parlamentario, de fondo o de forma eh, cuando son de forma Solamente las cámaras federales o la Cámara Federal realiza la reforma comunicándole a las legislaturas, a, la, a, a, los, estados federal, a los estados federativos de, de qué trata la reforma y demostrándoles que esa reforma es solamente una, una reforma de forma. ¿sí? Aunque reformas de forma, pues queda duda, porque una coma puede cambiar muchísimas cosas o la inclusión de una palabra puede cambiar todo, todo el sentido de una. Y cuando se eh, trata de una reforma, una modificación de fondo de mayor impacto, se le pide un tiempo a las legislaturas a los Estados Federados para que puedan, para que puedan eh, madurar y discutir esa reforma inclusive en otros países una reforma constitucional no la puede dictaminar o no la puede aprobar la misma donde haya sido presentada por ejemplo, lo, lo pongo aquí en el caso concreto de, de México de México de Urán. Eh, si una reforma se presentó en el primer periodo ordinario de sesiones, esa reforma tiene que ser votada hasta el segundo periodo ordinario, ordinario de sesiones. No puede ser votada en, la misma, en, la misma, eh, en el mismo periodo a fin de, de eh, realizar esto, insisto con la palabra, la maduración de este tipo de, de, este tipo de reformas. en el caso, y voy a ser crítico me gusta ser crítico, lo crítico de, las, de, las, de lo que aquí también realizamos un compromiso que también tenemos los congresos locales, es modificar nuestro propio esquema de reforma a la constitución local, ¿por qué? porque parece que tomamos el mismo no parece, más bien tomamos el mismo modelo de la constitución federal a los municipios solamente les mandamos, se les manda el decreto para que opinen sí o no entonces, si no empezamos desde casa, desde modificar nuestro propio esquema de reforma de reforma a la Constitución, a la constitución local, eh, creo que tendríamos poca calidad moral para, para, para exigir una reforma a la, constitución, a la Constitución Federal. ¿Cuál es una idea que he venido planteando durante algún tiempo? Que se expida una ley reglamentaria del artículo 135 constitucional donde se precisen eh, los tiempos, el método por el cual la legislatura de los estados pueden puede participar eh, en la reforma a la Constitución. Insisto, la Constitución federal es de todos nosotros. Todos nosotros nos vemos afectados cuando se reforma un dispositivo constitucional y más aún eh, las legislaturas, las legislaturas locales. ¿Por qué? Porque ha ido sucediendo algo que nos lo anunciaba el doctor Máximo Gavis, Nos alcanzó, nos dio clase eh, al doctor Alan a su servidor, nos decía cada vez que se reforma el artículo 73 de la Constitución, es un ataque a las, a la, al federalismo, a las legislaturas de las entidades federativas. ¿Por qué? Si ustedes ven el artículo quizá más reformado es el artículo 73 constitucional. Es el artículo donde se establece las atribuciones del Congreso, del Congreso de la Unión. Y en cada reforma constitucional, las legislaturas de las entidades federativas vamos entregando parte de nuestras facultades que ya pueden expedir una ley general de partidos políticos, que ya pueden expedir un Código, un código Penal Nacional, que ya pueden expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales. Próximamente ya está autorizado que ya van a expedir un Código Nacional de Procedimientos civiles puede expedir el Congreso de la Unión una ley general de, de, de turismo una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las legislaturas de los estados solamente nos estamos quedando con las partes mínimas las legislaturas, las, a través de las leyes generales, el Congreso de la Unión nos dice tu federación encárgate de esto, tu estado encárgate de esto y ustedes municipios encárguense de esto muchas veces, y quienes están en la, en la práctica o tienen contacto con el tema de la transparencia, eh, la, para responder solicitudes de transparencia, etc., nos tenemos que basar en los modelos que, no, que se nos imponen desde la Ley General de Transparencia, en la cual, si bien se dice, se realizaron foros de parlamento abierto, etc., la verdad, las legislaturas, los estados, pues somos... Pocas veces tomados en cuenta en nuestras, en nuestras, en nuestras eh, opiniones. Insisto, ojalá próximamente pudiera expedirse una ley reglamentaria del artículo 135 de la Constitución para retomar el verdadero espíritu con el que se hizo la reforma, eh, el proceso de reforma constitucional. Los estados, las legislaturas de las asambleas federativas, son o somos representantes populares son o somos representantes del federalismo y un federalismo no se puede construir con solamente el, de, el decir sí o no a alguna propuesta un federalismo, no se, un federalismo eh, una constitución federal no puede construirse solamente eh, tomando como máquinas de decir sí o no a las legislaturas de los estados las legislaturas de los estados tenemos toda la oportunidad para oponernos a las reformas a la Constitución Federal eh, por diversas cuestiones. Por ejemplo, ¿pocos son los estados que votan en contra de una reforma constitucional? Ustedes ya saben, el, se modificó el 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Solamente los estados de Chihuahua y Guanajuato votaron en contra de esa en contra de esa reforma y dieron sus, dieron sus razones, razones que desafortunadamente, insisto, no son tomadas en cuenta porque los, las cámaras federales solamente dicen: No, las legislaturas solamente sí o no. Quizá ni nos interesa lo que, lo que ustedes están eh, viviendo en sus, en, sus, eh, en sus estados, pero así va. Entonces, eh, insisto con la idea: ojalá las legislaturas de los estados y que depende también de nosotros, sean tomadas en cuenta en este, en este aspecto de reforma constitucional. Cierro con una frase que me parece muy atinada, de un autor, carlos Lowenstein, que nos dice «El material de derecho comparado hasta permite sacar la conclusión de que a partir de la técnica de reforma constitucional aplicada respectivamente», se puede deducir el carácter político del régimen. Como ustedes lo han visto, ¿qué carácter político aplicando las ideas de Carlos ¿Qué carácter político tiene una república supuestamente federal cuando en el proceso de reforma constitucional las legislaturas de las entidades federativas quedamos reducidas a las máquinas de decir sí o no a la construcción de un país? Muchas gracias. desde el parte del maestro David Enríquez. para continuar con el desarrollo de nuestra mesa le el uso de la palabra al doctor Ramón y Karim Adelante. Gracias eh, puede sonar un tanto pesimista pero lo diría en ese pesimismo del que habla José Saramago en el sentido de que eh, es bueno ser pesimista porque eso indica no estar conforme con el estatus quo y eh, querer que las cosas ya lo decía, precisamente lo citaba el doctor Juan, a Norberto Bobbio, futuro Inés, desde la introducción de su libro La Futura de la Democracia, pues lo dice perfectamente. En, en el mundo, la democracia no goza de óptima saco. Probablemente nunca en el pasado tampoco lo hizo, pero tampoco está en riesgo de muerte, ¿verdad? lo decía Norberto Bobbio. Eh, y en ese sentido yo sí creo que la democracia está, está en crisis, en el mundo y en México aún más. Eh, lo que pudiéramos considerar las grandes conquistas del liberalismo político desde finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, todas las revoluciones liberales, las grandes conquistas de entonces los derechos humanos, Estado primero liberal eh, y luego social, pero en todo caso democrático, pues hoy en día no solamente parece haberse estancado, sino en ocasiones parece haber un franco retroceso. ¿Por qué? Porque esas grandes conquistas llamadas derechos humanos o derechos fundamentales, pues hoy en día lamentablemente eh, no son una realidad para la gran mayoría de las personas. No son una realidad porque, eh, en el mejor de los casos, son privilegios para un sector minoritario de la población. Eh, vivimos una sociedad de riesgo, una sociedad en donde hay que enfrentarse continuamente a la incertidumbre, a la inseguridad, a la pobreza. Y el doctor daba, daba cuenta de ello. Entonces, eh, claro, aquí pudiéramos entrar al debate, que es un debate interesantísimo, eh, a propósito de Norberto Bobbio, de, de Mayoli, sobre qué entendemos por democracia. ¿Sí? considera la democracia desde un punto de vista formal, procedimental, como la existencia de reglas, de condiciones mínimas que garanticen eh, eh, y que se determinen de manera clara quién decide y cómo se decide y cómo se construye la voluntad popular. Claro, esa es una visión procedimental eh, básica, básica de la democracia, pero hay quien apunta, precisamente como Ferrayoli, a ir más allá en el sentido de considerar a la democracia. No solamente como una sociedad en donde haya reglas electorales que permitan la construcción más o menos confiable de la voluntad popular, sino además el respeto y protección de determinados derechos que tienen que ver con el bienestar. Eh, y en ambos sentidos me parece que estamos en crisis. Tanto en el aspecto procedimental y formal de la democracia, tanto eh, mucho más en el, el aspecto de bienestar de las sociedades como la mexicana. Eh, en cuanto al tema de bienestar, ya lo decía el doctor Bon, de manera muy contundente, a veces hay que recordar las cifras eh, porque nos da eh, precisamente luz y nos recuerdan dónde estamos parados. Eh, según datos de la Coneval, o sea, alrededor de 62 millones de personas viven en pobreza. Y lo más alarmante es que, según la propia Coneval, de 2008 a 2018 la pobreza disminuyó del 49 al 48.2%. O sea, ni siquiera hemos logrado reducir un 1% ¿sí? los índices de pobreza. En 10 años no hicimos la tarea. No Hemos hecho este, gran cosa en 10 años. Esos son datos oficiales. Por lo no podría decir, bueno, pues es que hay mucha pobreza en México. No, realmente hay mucha riqueza. ¿sí? Según la Cepal también, y lo decía también el... Perdón ¿no? que lo esté refiriendo, no, pero, pero es así de contundente. O sea, eh, eh, México es de los países que eh, están en el número 20, aparentemente, con más multimillonarios en el mundo lo cual es insultante si vemos eh, los índices de pobreza que tenemos. Eh, y ya no nos meteremos a hablar de eh, los niveles de marginación que tenemos en ciertos aspectos, los niveles de pobreza en el ámbito educativo, en el ámbito de servicios de salud, etc. Entonces, eh, si bien el debate ideológico y filosófico a propósito de qué debemos entender por democracia si solamente la regla de, de la existencia de reglas electorales o bien además la existencia de mínimos de bienestar puede ser interesante desde el punto de vista filosófico, doctrinal en los hechos la evidencia empírica da cuenta de que es muy peligroso muy peligroso conseguir la democracia nada más desde el punto de vista procedimental porque no basta a la gente no le sabe la democracia si no resuelve sus problemas de bienestar Finalmente, ¿de qué le sirve a una sociedad tener reglas electorales, electorales claras y confiables si hay demasiada pobreza? Si eh, la Constitución no refleja, eh, citando a Havelet, si la Constitución no refleja el estado cultural y social de una sociedad, pues, como decía Gese, pues la Constitución se convierte, en el mejor de los casos, en una hoja de parras, en una mala realidad no se corresponde con la gente. ahora eso en el punto de vista material pero pues si damos cuenta en México vivimos una grave crisis de inseguridad pública que trastoca todo lo demás todo lo demás, no se puede construir ningún proyecto social eh, duradero si la seguridad pública tiene los niveles que existen en Acabamos de ver en días en esta semana, en días pasados los atentados en, en los límites entre Chihuahua y Sonora, en familia Levarón, semanas atrás los incidentes de Culiacán, eh, que alarman mucho y despiertan este el, el, el reclamo social. Pero si damos cuenta de las cifras de los últimos años eh, realmente México vive una situación alarmante eh, el año pasado según Inegi, en promedio eh, hubo 100 muertes violentas diarias o sea, es un año terrible terrible y si damos cuenta de las muertes ocurridas y esto dicho por Chelet Bachelet en los últimos, de 2006 a la fecha pues son de 250 mil muertes violentas. Eh, y uno podrá estar o no de acuerdo con los índices, eh, las mediciones internacionales del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que luego precisó su evaluación, pero pues competimos con Siria, con Irak, con Afganistán, o sea, competimos en esos honrosos primeros lugares en el mundo. Entonces, pues, claro, cuando eso cuando eso se refleja también, incluso en lo que en los procesos electorales, en donde no hay garantías plenas, plenas en todos los espacios de, del territorio nacional, en donde tienen las cifras de, eh, de candidatos o políticos asesinados en procesos electorales, donde hay atentados a la libertad de expresión. Claro, cuando uno da cuenta de ello, pues uno pone en duda también la prevalencia de este, del discurso democrático, aún en el sentido formal y procedimental. Por supuesto que hemos avanzado mucho. Si uno revisa la historia nacional, este, son innegables las conquistas para eh, el discurso democrático de los 70, de la reforma electoral de los 70, eh, pasando por el reconocimiento de las candidaturas independientes, el fortalecimiento eh, ciudadano de las elecciones a través del instituto electoral, eh, pero, IFE, pero INE sin duda son importantísimos los avances pero eh, hoy en día estas cifras que nos golpean con la realidad de las cosas pues sí nos dejan entrever eh, un estado de cosas que eh, no nos llevan más que a concluir que estamos en crisis una crisis de derechos humanos y una crisis de la democracia que además son conceptos indisolubles. En la génesis de la democracia constitucional moderna está el origen de los derechos fundamentales, son la razón de ser, en el discurso del contrato social de los primeros ilustrados, los derechos del hombre, los derechos inalienables que nacen como derechos naturales, son el origen del pacto social, son el, el origen del contrato social y son la finalidad también, es el origen y es la finalidad del Estado a través del contrato social. Entonces, democracia y derechos humanos van de la mano. Y aquí es un debate conceptual a propósito de qué tipo de derechos son los que se deben de proteger. Para una visión formal y procedimental de la democracia, tienen prevalencia los derechos de libertad y los derechos políticos. Para un discurso de democracia sustancial o material, además de los derechos civiles y políticos, tienen prevalencia también que son los tipos de derechos, los derechos sociales, económicos y culturales, que son también los que están en crisis por ese, eh, esos datos que dan cuenta de... Y lo paradójico de esto, decía el gran maestro Sergio Fernández, lo paradójico de esta crisis de la democracia, es que el estado de cosas que vivimos ha sido producto de hombres y mujeres, han tomado decisiones desde la democracia. Eso es lo paradójico y trágico. Eh, y ha sido así, gracias a la complicidad de muchos, a la pasividad de muchos más, y a la ambición de muchos. Y hablo de la pasividad eh, porque ese es uno de los problemas de la democracia moderna. Y no es nuevo, se veía venir desde hace mucho tiempo cuando uno lee eh, que a veces hay que releer a los clásicos cuando uno relea a Alexis de Toqueville, por ejemplo hablaba de los riesgos de la democracia que generan precisamente individuos o personas egoístas, ensimismados en sí mismos, sin una virtud cívica, a la que me referían hace rato de interés colectivo por los demás ¿Sí? y, y en eso hemos caído Sumado a ese individualismo y ese egoísmo exacerbado de las sociedades modernas, democráticas, sumado eh, a esa sociedad teledirigida que busca el conocimiento fácil, digerido, eh, que no se ocupa en eh, estudiar, en analizar, en profundizar y sobre todo también una falta de empatía social, pues eh, tenemos eh, sociedades realmente eh, oligárquicas o, también refieren algunos, partidocráticas. Eh, y ese es eh, uno de los problemas que tenemos que, que atacar. Y por eso espacios como este son tan importantes, porque hay que analizarlo, hay que discutirlo, hay que dialogarlo, pero sobre todo hay que interesarse en ello. En la medida en que somos pasivos, decía el mismo Alexis de oscilamos, Creemos, o vivimos entre la libertad y la servidumbre realmente. Creemos que somos ciudadanos libres, pero realmente vivimos en la servidumbre de una minoría que es la que toma las decisiones y dicho sea de paso. Eh, uno pudiera decir, bueno, dejamos eh, la decisión, las decisiones importantes y no participamos más que en las elecciones y ya con eso vivimos una democracia. Pues bueno, ese estado de cosas nos ha llevado a donde estamos. O Se ha llevado donde estamos, a una sociedad de riesgo, una sociedad desigual, una sociedad inequitativa. Entonces, eh, ¿qué necesitamos hacer como sociedad? Y sobre todo ustedes, eh, los más jóvenes, que vienen empujando a, a, al, al cambio. ¿Qué necesitamos hacer? Eh, me parece que tiene que haber un cambio cultural. ¿Sí? referían hace rato, y de manera muy brillante, el tema de la Constitución. Eh, yo creo, al igual que muchos, que eh, la Constitución de una sociedad hay que entenderla no nada más como una norma jurídica, no nada más como una ley que está dirigida a los abogados y operadores jurídicos. Me parece que si la concebimos nada más así, se entiende y se ha entendido pues, como un instrumento normativo para una minoría. Me parece que hay que trasladar el discurso de la Constitución a entenderla también como cultura. Como cultura. Y si no hay cultura que sostenga ese pacto constitucional, eh, pues se convierte en un instrumento alejado de la realidad y alejado de los ciudadanos y alejado de las personas. Por eso la gente no conoce su constitución. Ya lo ha reflejado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en tres ocasiones, cada vez menos la sociedad los mexicanos conocen menos su constitución. Y es un problema complejo. Ahorita el licenciado Ríos refería a los mecanismos de reforma constitucional. Es un fenómeno complejo porque eh, tenemos un instrumento constitucional sumamente complejo. Yo no creo, al igual que el doctor Mom, no creo que la solución sea un nuevo diseño constitucional. Eh, volveríamos a caer en lo mismo, en una constitución que se reforma, se reforma y se reforma y se reforma y se reforma y se reforma y ya vamos para las 800 reformas. Y si uno dijera, bueno, eh, es que se adapta a la realidad, eh, pues se adapta mucho, demasiado, porque llevamos más de 700 reformas pero no solo es el hecho de reformar tanto la constitución lo cual impide cierta base de certeza para los gobernados esa expresión para las personas eh, le quita cierta certeza eh, y estabilidad al texto constitucional pero además adolecemos de lo que muchos llaman reformitis y reglamentitis tenemos la constitución la segunda más extensa del mundo la más extensa, la primera es la de India ¿Sí? la constitución mexicana tenía originalmente 1917 si tomamos como ese texto de inicio de la vigencia el debate ahí eso el piso, si venía de antes o no, pero si tomamos como referencia la constitución 17 tenía 22 palabras el doctor Diego Vález ha este, hablado sobre esto era muy amplia eh, y ya vamos por las 70.000 la India tiene 83 mil, a lo mejor en unos años la alcanzamos, no sé. Pero el problema que eso genera también es una falta de interés eh, eh, de las personas en su texto constitucional. No se genera cultura constitucional, no hay un acercamiento a la Constitución. Se cambia mucho, se engrosa mucho y entonces se convierte en un instrumento político de cada régimen en turno que quiere poner todo lo que quiere en la Constitución eh, y cambia cada seis años, o cada proceso electoral. ¿Eso es bueno? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no se cambia por una nueva Constitución. Me parece que el cambio tiene que ser cultural. El cambio tiene que ser cultural eh, porque vivimos en la cultura de la desconfianza. Eh, muchos autores han hablado de ello, no podemos construir una sociedad democrática ¿sí? basada en la desconfianza mundial. no tenemos confianza en las instituciones, no tenemos confianza en los partidos políticos, no tenemos confianza en el gobierno, en los políticos, no tenemos confianza entre nosotros mismos. ¿sí? Eh, y eso algún día tiene que cambiar, porque si no una sociedad basada en la desconfianza eh, no puede pervivir, no puede perdurar y en esa parte eh, es donde tiene que venir el cambio cultural, ¿Qué nos falta de entrada el cambio educativo ¿sí? el cambio educativo y eh, dejar de ser eh, pues ahora sí que participantes democráticos de sofá entonces si yo la mayoría piensa que con el celular este, y con opinar eh, en Facebook en Twitter eso es hacer democracia y la verdad es que dista mucho de la virtud cívica que los clásicos pensaban eh, y precisamente es el vínculo de las personas con el Estado a través de la ciudadanía la ciudadanía es el instrumento más fuerte más sólido que hemos podido construir a través del Estado para precisamente ejercer los derechos yo sí soy un convencido que eh, tenemos que cambiar nuestro estado de cosas nuestra cultura como mexicanos no creo que, en lo que de manera a lo mejor trágica decía el ilustre Octavio Paz, de una manera cruda y un tanto hasta grosera decía que la vida del mexicano es la posibilidad de chingar o ser chingado, yo espero que no lamentablemente a veces la realidad a eso nos empuja eh, y yo espero que no que esa empatía social, ¿sí? esa solidaridad social que es necesaria para construir un Estado constitucional en donde los valores y principios de la Constitución sean una realidad cotidiana y las reglas contenidas en derechos fundamentales sean una realidad cotidiana, yo espero que podamos construirla. Eh, eh, la solución, reitero, no me parece que esté en un nuevo texto constitucional por sí mismo, sino eh, en, en el cambio cultural. Probablemente esto no lo vamos a resolver en dos, cinco, seis años. Eh, cuando uno ve experiencias más o menos similares de países como España, Chile, pues los cambios culturales normalmente toman una generación, pero pues precisamente los jóvenes es los que les toca tomar las riendas del, del futuro eh, para que eh, la igualdad eh, no solamente son derechos, sino que sea un hecho. Muchas gracias.